Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro, otro videojuego más De estos que están participando en el duelo de creadores de Claro Gaming, amigos míos Y este que tenemos hoy se llama Primal Jump, o Jump Primal, no, es Primal Jump Este juego fue desarrollado por Ignition Games y Air Nest. Si lo dije bien, espero haberlo dicho bien y si no, corríjanme. Pero vamos a ver aquí en los créditos. Ok, sí, efectivamente acá dice que Ignition Games, eh, director administrativo Jorge Antonio Hernández, artista líder Alejandro Cardona y Erne, en el caso de Ernest er tenemos al CEO, programador líder, eh, artista técnico José Roberto Artila García y directora programadora efectos música Ivonne Prado Barro. Sí, y bueno, Prado Barros. Regresemos, amigos míos, pues Primal Jump es otro de los juegos, participantes, eh, mejor dicho, los cinco ganadores, los cinco finalistas del duelo de creadores de Claro Gaming. Y lo vamos a probar el día de hoy. Vamos a probarlo. Veo que el juego tiene como trofeos. Que se abren es... Ah, no, estos son como logros. ¿Cierto? Logros. Tenemos estos también son como ah no, estos son los logros y los otros son como copas, como premios. Pero todos se anexan a la cuenta de Google de uno, parece ser de la de Play. Google Play, no? Entonces, pues vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a darle iniciar. Advertencia, todo tu progreso será borrado. Pero es que yo no he jugado ni la primera vez, no entiendo. Bueno, aceptar. Ok. Lo ideal es que saltar hacia las rocas dando tap, ok, ok, tap, tap, tap. Ah, es que es por tiempo. Tenemos que hacerlo en un tiempo récord. Eh, ¡Qué bonito! Fácil, ¿no? Puntaje 27, plataforma 7 de 7. ¿Por qué me cuenta que haya pasado todas las plataformas? no oh, Interesante, parece que el juego no parece tan fácil. No es solo saltar plataformas, parece que en algunos momentos podremos esquivar unas o hacer algunos caminos especiales o de pronto es obligatorio saltar algunas está interesante, vamos a ver a ver, esta por ejemplo la tocamos ah, mire tan interesante, tenemos que hacer dos veces tap para saltar alto wow, este jueguito también está muy bonito es un juego 3D, además este sí es un juego 3D pero muy sencillo de entender. También acá plataformas 8 de 8, puntaje 51, tuve 3 estrellas. Asumo que el tiempo en el que se haga y las plataformas que se hagan determinan cuántas estrellas le dan a uno, ¿no? Tap, doble tap, doble tap, doble tap. Bueno, los primeros niveles son muy instructivos porque hasta el momento no me han quitado la explicación de cuántas de, de, o sea, de que en algún momento ya me deja aparecer Como esa señal de Debes dar doble tap para Pasar las a las plataformas más lejanas no A las moradas Chévere también la parte de usar los colores no Uy, ah, ya entendí Ya entendí, ya entendí, ya entendí esa parte Wow, ahí le van metiendo reticos, qué chévere Qué chévere Ahí ya perdí, bueno, reiniciemos nivel A ver, me están diciendo Ah, pero ya no veo la piedra No entiendo ¡Ah, ok! Yo puedo tocar las piedras y destruirlas No necesariamente tengo que esquivarlas Puedo destruirlas Tocándolas ¿Y me dan puntaje? ¡Ah, de verdad que para las moras es doble tap! Ok, eso hace que uno tenga que estar pendiente De más aspectos del juego Claro, miren ¡Ah, yo puedo! ¡Qué interesante! O sea, yo por ejemplo puedo saltar de aquí a aquí ¡Oh, qué chévere! Ahí por ejemplo escribió varias plataformas Mi pregunta es ¿Felicitan por, por agilizar el proceso Por usar atajos o al contrario? Uy No, mal Mal porque miren Hice 17, 17, 19 plataformas y al parecer ellos felicitan Si uno hace todas las plataformas O sea Al contrario, usar atajos como que no está bien en el juego Pero bueno Interesante forma, por ejemplo si uno lo quiere hacer tipo runner Uy, por ejemplo Miren esto, estos no se pueden tocar ¿O será que sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! A ver ¿Qué pase? ¿Los puedo tocar? A ver si los toco No, no A ellos no les pasa nada, así que sí Full esquivar Full esquivar, full esquivar Este sí lo puedo saltar aquí Y listo Me esquivé una nomás Uy sí, miren, por solo haber esquivado una, ya me quitaron una estrella. Ah no, esquivé dos, perdón. Esquivé dos, dos plataformas. Bueno, nivel 6. Ah, no, la cagué. Sabía que me iba a agarrar ahí el Madrid. Bueno, aquí puedo también hacer trampa, claro. ¿Qué? Ganó. Gané, pero sonó la musiquita de que morí, ¿no? Y no me contaron las plataformas que hice, qué chistoso. Uy, fue madre. Y hay que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? Y el tiempo también, o sea, el tiempo es un elemento que lo pone a uno allá. Tenemos que pase porque si no me lo cuenta raro. Listo. Un logrito, creo que hemos desbloqueado un logro. <risas> Listo, aquí toca es primero a destruir esta. Bueno, lo que no sé es cuántos niveles serán, ¿no? Pero sí, el jueguito es de Concentration. Listo, lo logramos. ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Vamos mejorando! Bueno, nivel 10, ¿no? ¡Ay! Solo oprimí una vez ¡No! ¡Ush! Fue rápido, solo que obviamente no pase por todas las plataformas. Claro, obviamente lo que invita aquí el juego es a ver si usted puede hacer el recorrido en el menor tiempo posible, pasando todas las plataformas, evitando los obstáculos y atrapándolas todas, ¿no? O sea, muy, muy, muy buena la propuesta, ¿no? Al principio... ¡Ay, no! Me digan que lo alcancé a tocar. Yo esperé a que él pasara. No sean así. ¡Uy! Casi agarró ese. ¡Ah, es que acá son dos! ¿Cómo es la cosa? ¡Ah, ya entendí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tremendo estaba ahí! ¡Wow! ¿Cuántos niveles se crearon para, para el juego? ¡Ah! Y... No, aquí sí es obligatorio pasar esa esta, miren. Esta es la. ¡Ah! Ay, se estru... No destruí la piedra, es que toca con muchos toques. Uy, acá pasa uno, acá pasa uno. ¿Saben qué me acosa? Que las plataformas cambien después. Digamos, por ejemplo, que tengan un tiempo. Debido a las plataformas que se hundan, por ejemplo, digamos Que tengan un tiempo en que se hunda Y sería complicadísimo Porque entonces significa que o toma una decisión O pierde Bueno, en este nivel 13 La cosita está Poderosilla Es que acá tengo que tener cuidado porque Pasan por aquí Pasan por aquí, pasan por aquí a ver, por acá creo que pasa uno, ¿no? Ah, no, ya. Ya no hay más. Lo logré. Por fin. ¡Milagro! Bueno, nivel 14. Vamos a intentar llegar hasta el nivel 15. Y ya ahí vamos dando nuestra perspectiva del juego. Porque al parecer pensaron en varios niveles. Y eso me parece muy... ¡Casi me mata esa piedra! Y además los tiburones esos pasan súper rápido ahora. Ya no, ya no van lentico. Y son varios Vamos, mijo, no se vaya a quedar Uy, qué bien, qué bien Aquí creo que puedes saltar a esta sin necesidad de pasar por esa ¡Ah! ¡Ay, es doble tap, doble tap! ¡Uy! ¡Qué loco! Aquí pasa uno Yo sé que aquí pasa uno ¡Ay! ¿Qué dijo, mijo? Aquí pasa otro Y rápido, lo que es ahí Y aquí creo que puedo saltar de aquí a aquí y aquí también puedo saltar aquí, ¿o no? Sí, y aquí ya. ¡Rápido! Es chistoso porque si yo llego al final y gano, pero me alcanza a tocar un obstáculo, por ejemplo un tiburón una roca, no me cuentan las plataformas. Por ejemplo aquí me dice que es 0 que de 15, pero sí me cuenta el puntaje. Y me dice que gané, o sea que puedo pasar, pero abajo también aparece el icono de poder reiniciar el nivel. Es muy chistoso. Dijimos que vamos hasta el nivel 15, ¿no? Este es el nivel 15, listo Vamos a ver cómo nos va con este nivel Rápido, mijo, cuidado Aquí creo que puedo saltar este, este es cortico Creo que aquí puedo saltar Y espero, y listo, nivel 15 Fácil Bueno, creo que vamos A volver al menú A ver Menú principal Bueno el, el menú eh, no nos da información sobre cuántos niveles son Así que aquí el objetivo es seguir, seguir, seguir Hasta que uno se dé cuenta que ya le diga Usted ha ganado, ya no hay más niveles, ¿no? Eh, no obstante, pues como no sabemos cuántos niveles son Pues no voy a irme hasta el final Lo voy a seguir jugando, obviamente Pero ya, ya aquí con más calmita, ¿sí? Así que ustedes tienen ya la oportunidad de ir a probarlo De ir a jugarlo ...de decir, uy, miren, yo sí llegué hasta el nivel fi eh, final... ...digamos que el nivel final era el nivel 16... ...y yo por pensar que hasta ahí no era el nivel final... ...no mentiras, pruébenlo, cuéntenme hasta dónde es el nivel... ...a menos que yo ya llegué antes... ...pero obviamente la idea no es tampoco hacerles spoilers del mismo juego... ...ya vimos como las dinámicas principales... ...no sé si en los niveles eh, que siguen... ...esto agregará nuevos obstáculos o de eh, pronto aumentará más la dificultad, sí. Esto, por ejemplo, sería interesante, no sé, porque tendría que probar, ponerme a probar ahorita los otros niveles. Y es, por ejemplo, si en algún punto de los niveles eh, más adelante, por ejemplo, que las plataformas tengan un tiempo de, de estabilidad es que también, que digamos, se hundan. Si uno se queda quieto ahí, se hunde. Algunas, no todas, no digamos 3 segundos Y si en 3 segundos usted no tomó una decisión Se hunde y también eso lo hace perder Por ejemplo, eso sería una cosa loca no Porque tendría uno que rápido Rápido, está se moviendo, saltando ta, ta, ta. Chévere, ¿no? Chévere Esto, bueno Entonces muchas gracias amigos por haberme acompañado No olviden darle like, comentar, suscribirse Recuerden, Primal Jump está participando en el duelo de creadores de Claro Gaming, así que también Pueden votar por él si es el, su juego Preferido o el juego que más les gustó Así que, nos vemos en la próxima. Bye, bye.